Hola a todos, mi nombre es Daniela Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Distrital de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias y Educación y actualmente estoy realizando mi movilidad académica en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Poder realizar una movilidad es una oportunidad que nos permite crecer tanto personal como académicamente y ver todas estas experiencias y conocimientos adquiridos reflejados en tu vida profesional. Gracias a esto en la Ciudad de México he tenido la oportunidad de conocer muchísimos lugares, poder conocer su historia, dialectos, su exquisita gastronomía y por último lo más importante poder conocer amistades que me han enseñado de esta cultura y las diferentes costumbres que posee este país. Por eso quiero invitarlos a que conozcan los diferentes tipos de movilidad con los que cuenta la universidad distrital y puedan vivir muchas de estas experiencias. Gracias UD, si sí se puede.